Hola muy buenas y bienvenidos a este Spyro Rain The Triology de nuevo otra vez Y bueno vamos a empezar El nuevo mundo que se llama El año del dragón Year of the Dragon Vamos allá, vamos a empezarle, vamos a ver qué tal Un plan malvado se desvela Vale, me da que tengo que volver a rescatar huevos No sé por qué me da, eh Atar huevos no sé por qué me da conseguimos capturar los huevos alteza hasta el último excelente a lo mejor hasta sirves de verdad para algo venga ve a vigilar los túneles detén a todo aquel que veas Ahí el está haciendo buena mano de su vista para ayudarnos con los poderes. ¿Y los huevos? Los agujeros acababan al otro lado del reino de los dragones. Encontramos los huevos, pero pesaban mucho para llevarlos. ¿Al otro lado del reino? El mundo olvidado, Spyro. Tienes que ir. Solo tú cabes por los agujeros. Sí, venga, vamos. Busca los huevos y tráelos, Spyro. Dependemos de ti. Vale. Claro por hecho. Ahí sí te cabe. Vale, pues vamos allá Vale, ahí está el contador de huevos Volvemos con las gemitas digo vamos aquí. Vamos a seguir con las gemas Coger muchas gemas Y no olvidarnos ninguna Vale ¿Aquí podemos subir? No, no De momento no, no, no. Vale. Ahí no se puede subir Vamos cogiendo gemas, cogemos comida para Sparks, una linda mariposita. Yo creo que por aquí se puede subir. ¿Vamos a ir subiendo por aquí? No, de aquí he venido. Bien. Vale, pues orientémonos. Vamos, por aquí. Cogemos esta que está aquí. Y ahí tenemos el primer huevo. Isabel Vale, ya tenemos ahí a nuestro primer juego Esto no es muy difícil, como estamos viendo Pues sí, hay que darse Muy bien, muy bien. Y darse cuenta De dónde está cada gente que es muy importante Cogerlas bien por todos los sitios Vamos Hola Spyro, puedes dice? mover la a cámara ver. hacia los lados. Para centrarla detrás de ti, pulsa Centrar cámara. Para mirar vale. a tu alrededor, mantén pulsado acción. Vale. Vale. Vamos aquí otra. Así que. Tú eres el encargado de recuperar los huevos, ¿eh? <ríe> ¡Qué patético! Mira, dragón, si sabes lo que te conviene, date media vuelta y regresa al agujero por el que has entrado. Ahora los huevos nos pertenecen, y encima los he escondido en lugares que no encontrarías jamás. Además, aunque encontraras alguno, nuestro ejército te atraparía y los recuperaría enseguida. ¿Te ha quedado claro? Si vuelvo a verte por aquí, me voy a enfadar mucho. Y te aseguro que no te va a gustar nada de nada. Bueno, pues tendrás que enfadarte por motivos, ¿no? Vale, vamos a coger todo bien. Este es el exterior y hay que dejarle bien completado. Ahí está. Vale, esto lo hacemos nuevo. Spyro, acabo de encontrar uno de esos portales que conducen a otros mundos, pero tendrás que planear para llegar a él, pulsa saltar, y pulsa saltar de nuevo cuando estés en el aire para planear, sígueme. No, pero primero voy a conseguir lo que tengo que conseguir, y luego ya me lo haré. Vale, tenemos es, es que conseguirlas todas. Vale, creo que este me lo dice para entrar en el portal. Para planear más lejos. Ya, ya, ya. Vale. No lo sabía. Vale. Antes de ir al portal tenemos que mirar bien todo por aquí. Muy bien. Eh. Vale, necesito 10 huevos. Ahí para pasar. que Ahí está, Lian. Ya tenemos otro luego por aquí. Son 10, ¿eh? Muy bien. Sí. Pillamos aquí otras tres. Y otras eh, Mucho cuidado pues están muy bien escondidas, eh. Llego tarde a una cena en el albergue Tiki y encima el portal de mi casa ha dejado de funcionar. Aunque a lo mejor se reactiva si eclosiona algún dragón más. De acuerdo. Vamos a ver esta, por mi vida par, siempre es muy muy bien elegida. ¿Está el modo activo de la cámara? Si no, siempre puedo cambiarla al modo pasivo. La cámara está... Veo no. un huevo en el fondo del lago. Sí, pero ahora no. Ahora tengo que ir a coger todo. Es muy importante. Bien. Vamos a coger todo bien. Vamos a ir por donde ir. Para planearme. Vale, vamos aquí. Vale, vamos por allí. Aquí se puede bajar, ¿no? Vale. ¡Oh! Es un poder super vuelo, Spyro. Cada vez que camines sobre un poder como este, podrás volar durante unos segundos. Sí, pero ahora no. Ahora lo que voy a hacer voy es coger todo. Perfecto. Vale. Ahora lo más fácil. Estamos cogiendo todo. Esto es... Esta parte es muy importante. Aquí me he algo. el vuelo para qué es aquí, pero bueno vale, así es algo vamos a ver, a ver qué es ah, vale, vale, vale ahí está Emi. va a subir aquí, justo ahí ya tenemos tres y salimos de aquí. ¡Tope! ¡Spyro! ¡Qué alegría tenerte por aquí! Jo, no te veía desde que derrotamos a Ripto en Avalar. <risa> bueno, mi negocio se ha ido a pique desde que te fuiste. Por eso vine aquí a hacer un buen trato con la hechicera. La hechicera me ha pedido que cuide a la canguro Seila. Supongo que. Vale, uno podemos que no hemos recuperado lo que debemos bien vale, aquí podemos volver pues otro pasadizo también vamos ese pasadizo no pasa nada ahí bueno no pasa nada se puede intentar varias veces eso no hay problema Vale, esto donde vez Bien. Es que justo para esto, ¿eh? Ponete esta aquí. Vale. Vale. ¿Aquí qué tenemos que coger? Dos huevos más. Son uno, dos, tres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 huevos y 400 gemas vale, allí tenemos una gema olvidada ahí está ya son 251 gemas más 10 huevos pues hay que mirar bien porque nos hemos dejado gemas hay un muy a sí, aquí arriba aquí arriba hay, claro este portal Vale, vale, vale, ya decía yo. Yo no encontraba las gemas adecuadas. Porque es que aquí hay bastantes. Vale, esto es una tarea principal. Vale, vale, 266. Vale, ahí abajo también puede haber gemas bastantes, ¿eh? Esto es como el explorador, ¿no? Ah, aquí no puedo ir. Ah, esto es como el explorador. Vale, vamos a irnos al agua ya. Pues ya hemos cogido todas. A ver. Sí, aquí hay. No Sí, muchísimas, ¿eh? 290. Ahí está. 300 son 400 gemas, eh. Vale. Ahí tenemos otro huevo. Por abajo allí había uno. Vale, 316. Hay que abrir huevo, vamos allá. Hay que abrirlo con la. Vale, Bruce. Perfecto. Tenemos ya cuatro, nos quedan dos. Vale, aquí yo no sé si puedo hacer algo. Pues con... no. Tengo que mirar bien a ver si me dejo alguna gema, pues todavía nos faltan gemas, eh. Creo que no. Sí, mira, mirala. Mira, mira Ahí no había dejado 329, me había dejado una. No mira, mira otra vez. Pues esto aquí ya no vas a volver. Hay que dejarlo. Bien hecho el sitio. No, pues no. Mira, ahí tenemos gemas, ¿ves? Pues Hemos subido donde queríamos Perfecto sí. Muy buena no Me quedan todavía Son 20 huevos Y aquí 14 huevos Madre mía Pues algo nos queda Nos quedan todavía gemas, eh tenemos 8381 Hay que mirar muy bien los sitios Que te puedes dejar gemas en cualquier lado Vamos o sea, a la vez Ahí está, 82 ¿Dónde está Sparks? ¿Es Mejor por aquí Y ahora, mira hay, hay una Aquí hay 392, a ver dónde hay más Ahí está, 94 ¿A dónde? No puedo subir ahí Dentro Seguimos. Ah, ya 96, eh. Quiero ir, me queda, mirala, 98, me quedan 2, y aquí hay otra, solidada, ahí está, 400, ahora nos queda un huevo nada más, un huevo que hay que conseguir. ¿Y ¿Dónde puede estar ese huevo? ¡Oh! Me queda un huevo, tío. Recuerda, pulsa en Ya, ya lo. Sé. Queda un, nos queda un huevo. Y los huevos, uas, eso hay muchísimos huevos pero claro pero aquí he sacado uno, podría haber sacado otro. No consigo entenderlo. ¿no, ya? La no tengo que liberar Me pagan un... Ay, espa <risas> Oye, espero que aprecies el favor que te hago al dejarte salir Gracias, colega Sin rencor, ¿vale? Eso En realidad, solo estoy haciendo mi trabajo ¡Ya! Eres uno de esos dragones, ¿no? Sí, soy Spyro ¡Jamás pensé que vería uno! Ya sabes, los dragones gobernabais en este mundo Y de repente os fuisteis ¡Puf! ¿Aquí había dragones? No lo sabías Dicen que fue hace más de mil años, creo ¿Y se fueron sin más? ¡Sí! Y lo más extraño es que cuando se marcharon, la magia también desapareció del mundo. Dicen que antes había magia hasta debajo de las piedras. Barcos voladores, bosques cantores, piedras de los deseos... Pero cuando desaparecieron, todo se perdió. ¿Por eso algunos portales no funcionan? Sí, empiezan a desaparecer, uno por uno. Bueno, tengo que volver a casa a comprobar los daños. Ven a visitarme cuando quieras. genial vale pues me queda un huevo varias orejas las estas son varias aprender a planear ah, vale hay un huevo en algún lado cuando aprendes a planear nos lo ha dicho nuestro amigo el tigre hay un huevo en algún lado pues hay que llamarle al tío el tigre que está aquí ah. He visto algo brillante en esa cueva de ahí. Vamos a ver qué es. Puedes llegar hasta allí flotando. Para ello pulsa acción al final del planeo. Vamos para allá. ¡Oh! Casi se me olvida. He encontrado este huevo. Ahí lo tenemos. El huevo con el tamaño. Perfecto. perfecto, voy bueno, ya hemos completado el nivel así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós, y esto es el nivel primavera soleada